Beach City Drift es lo que imaginan y estuvo bastante interesante Obviamente me gustó el regreso de Bonnie y el del idiota de Kevin y sus momentos de tensión Me pareció muy extraño ver tanto a Steven como a Connie con sentimientos de odio Steven ni siquiera lo trataba de ocultar Estuvo buena parte del capítulo con cara de querer matar a alguien algo que, aunque inusual, es completamente entendible y demuestra una vez más que con Steven no todo son flores y iris. Además, me gustó que quisieran hacer una referencia a Ruby y Zafiro con los comportamientos de Steven y Connie antes de la fusión. Ya saben, Steven iracundo y algo descontrolado y Connie calmada e inexpresiva. Para terminar, considero que el mensaje del capítulo es bastante claro y muy a tener en cuenta para la vida diaria. Quiero decir, no vale la pena tomar decisiones impulsadas por la ira, y muchísimo menos dedicarle tiempo a algo que no lo merece. Greg tenía toda la razón.